I don't know what heard about me. Hola amigos de TechCetera, desde hace un tiempo venimos hablando del Tinkfone, que es el icónico teléfono que se ha lanzado por primera vez en unión entre Lenovo y Motorola desde que Lenovo adquirió Motorola. Varios años después y promete ser la respuesta a nivel de convergencia y productividad para el sector empresarial que se mueve en Android. Ya hemos visto algunas apuestas anteriormente, inclusive ayer Google en el I.O. habló sobre sus opciones de convergencia, pero creemos que eso todavía está un poco lejos del mercado colombiano y del latinoamericano. Por eso el ThinkFund podría ser la respuesta. Vamos a ver qué tan fácil es lograr dicha convergencia porque a veces muchos fabricantes prometen pero en el momento en que los usuarios van precisamente a ponerlo en marcha no es tan simple por eso vamos precisamente a ver las capacidades de este tinfo que ¿okay? como pueden ver se ve hermoso y se siente muy bien <música> Que la interfaz del Phone se ve muy bien, muy premium, muy empresarial, fíjense los iconos, las aplicaciones están muy bonitas, hay algo que deben saber y es que primero deben ir a la página de Motorola y descargar precisamente Ready for PC con Windows para empezar a configurar o vincular el teléfono y lograr la convergencia. Una vez lo han descargado, lo han instalado, obviamente hay que abrirlo. Listo, y entonces después hay que ir a vincularlos, los equipos. Entonces, obviamente, esto tampoco es automático, hay que activarlo aquí. y fíjense ya aparece en línea a partir de eso ya podemos empezar a generar una serie de opciones de convergencia entonces fíjense acá lo que hay que hacer precisamente es sincronizar el teléfono y abrir en el PC la opción entonces aquí vamos a ver, listo, está sincronizado, uh -huh, los ajustes y bueno, si lo quisiéramos añadir por medio de la cámara y el código QR se podría hacer y ahora lo que vamos a hacer es empezar con las opciones de Ready For y en este caso Think to Think listo, tal como lo decía para abrir una aplicación precisamente en el PC uno le da clic y le dice Abrir en PC y efectivamente, fíjense, aquí nos da la bienvenida para que iniciemos la aplicación. Esa es la primera cosa que debemos aprender. Listo. Entonces hay que permitir los accesos. Y esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que decirle cuándo se le da accesos para que por seguridad la aplicación tenga los accesos justos y necesarios y nada más, listo, entonces vamos a iniciar no una a reunión llamar. y no sabemos en qué, ah, bueno, acá compartimos el link, cierto, y podemos, fíjense, ya esta es otra de las cosas, tenemos convergencia entre los dos porque precisamente tenemos un escritorio universal compartido, si yo quisiera copiar y pegar este enlace aunque ya lo tenemos allá vamos a hacer otra prueba lo vamos a mandar a Word por ejemplo y fíjense nuevamente más convergencia ahora vamos a ver a nivel de fotos si yo quisiera ir a un sitio muy pero muy serio como te etcétera tomar una foto cierto, vamos a ver se, se copió al portapapeles nuevamente. Y vamos a ver si yo lo puedo pegar acá. ¡Ja! Efectivamente. Aquí la foto que acabamos de tomar con el ThinkFone pasó para allá. Otro caso de uso interesante. Y si vamos nuevamente al TinkFone, podemos ver que esta aplicación está activa. Porque la tenemos efectivamente en el escritorio. Y le puedo decir cerrarla. Y ¡trim! ya se cerró. Otra de las opciones es, por ejemplo, el escritorio móvil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llevar el escritorio del teléfono a la pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Y aquí me lo abrió. Puedo ver, por así decirlo, el escritorio del teléfono. Y empezar a ejecutar mis aplicaciones desde la pantalla del PC vamos a ver ah entonces podría acceder a las fotos y acá obviamente me va a preguntar los permisos porque son súper importantes a nivel de seguridad vamos a mover un poquito la máquina para que sea más fácil la visualización permitimos y fíjense aquí hay una serie de screenshots que le he tomado al proceso en el cual le digo cómo abrir una aplicación, cómo activar las opciones, cómo darle los permisos si lo quiero ver en pantalla para que sea más cómodo, pantalla completa y acá lo que les acaba de mostrar de las opciones para conectar el ready for o en este caso el Tink to Tink, al PC o también a una pantalla. Y las opciones de permisos. Entonces, muy interesante, acá me devuelvo. Sí, muchos dirán, Ay, bueno, pero esto ya lo hemos visto antes en iOS, sí. Eh, pero en Android no es tan común. Muy pocos tienen este tipo de opciones. Vamos a ver, por ejemplo, hasta explorar los ringtones. Mm, bueno, es un archivo... Que no es compatible este es el tipo de cosas con las que seguramente nos vamos a encontrar pero esperamos que en el tiempo eh, efectivamente fabricantes como Motorola y, y Lenovo empiecen a mejorar este tipo de problemas de compatibilidad aquí vemos las opciones de escritorio y vamos a ver si podemos cambiar si sí, efectivamente lo puse vertical y ahora voy a volver al modo horizontal y es muy rápido Pese a que esta red en la cual estamos conectados no es tan potente, es más bien viejita, pero funciona bien. Y acá puedo cambiar las opciones del tamaño del escritorio. Ahí estaba casi en... al máximo de la pantalla, pero fíjense, va variando. Eso está bien interesante. Y si lo quiero detener, de nuevo, le doy detener y se va a cerrar allá. Ahora, para nadie es un secreto que la cámara web de los dispositivos como los PCs no siempre es la mejor pero en cambio en los smartphones tenemos como dicen por ahí muy buenas cámaras, camarones entonces vamos a ver si la podemos usar la del smartphone precisamente para grabar entonces sí, le damos los permisos y efectivamente, fíjense aquí voy a mover un poquito el asistente de ReadyFor para que vean la latencia y está bastante rápido el tema de cómo se refleja en el computador con eso, yo puedo inclusive cambiar de cámara ¡ting! y me empieza a ver, hola puedo tener la vista normal gran angular o inclusive si quiero puedo congelar un cuadro Listo, y aquí quedó. Y le voy a decir que inicie la captura. Listo, lo detengo. Y aquí quedó, ¿sí ven? Quedó congelado el cuadro. Ahora puedo hacer seguimiento. La linterna, bueno, pues no es lo más interesante porque seguramente va a generar, va a aplanar a planar las imágenes. Pero bueno, ah bueno, voy a quitar el, el cuadro congelado, ¿no? Y vamos a ver el efecto de, de si ¿sí ven? Se genera más brillo y demás. Y puedo nuevamente apagar la linterna e ir a más ajustes como por ejemplo el zoom. Que en este caso las cámaras del Think phone son interesantes y podríamos llegar a ver detalles. Un poco ocultos, como por ejemplo el icónico punto de los ThinkPad, y lo reflejamos en pantalla, listo, aquí ya volvemos, esta parte me pareció interesante, y vamos a ver, uh -huh. aquí ya detenemos la cámara web, sin problemas, y otra de las opciones que en este caso no la vamos a activar porque tenemos el Wi-Fi, pero bueno, si sí no quisiera ir a esta pantalla y compartir el Wi-Fi con el laptop. Fíjense, opciones muy interesantes de Thing to Thing y en este caso Ready for, que ha evolucionado bastante. Hasta aquí los casos de uso funcionan bien, pero vamos a ponerlos a prueba. Por ejemplo, en el caso de un creador de contenidos. Aquí tenemos un disco externo de Kingston, muy capaz, y lo que vamos a hacer es, ya pasamos una imagen en el escritorio y demás, pero lo que vamos a hacer es copiar ya un video, entonces vamos a buscar en los archivos, ajá, a ver si nos refleja, ajá, acá nos aparece el disco externo, y por ejemplo este video del TINFON pesa, como ustedes pueden ver acá, más de 200 megas vamos a copiarlo uh -huh. y vamos a ver si nos deja esto copiar a y acá no lo vamos a copiar al almacenamiento interno sino que vamos a intentar simplemente pasarlo aquí vamos a ver qué tan fácil podría llegar a hacer esto descargas del equipo o cómo se haría porque esa es una de las Grandes dudas que tenemos. Listo. Ajá. No, no lo quiero copiar al almacenamiento interno. Me gustaría pegarlo en el escritorio unificado, pero eh, no estoy muy seguro de que se pueda. Vamos a ver. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Ah, se había apagado listo el escritorio unificado listo acabamos de listo entonces aquí abrimos precisamente el escritorio del thinkfone bueno entonces nos va a tocar hacer por así decirlo dos pasos el primero es coger el vídeo de uh -huh, files y pegarlo en el almacenamiento interno listo, aquí lo acabamos de copiar quedó ahí, uh -huh. vamos a devolvernos y vamos a revisar que efectivamente haya quedado en las descargas y aquí está y ahora vamos a ver si efectivamente lo podemos reflejar acá y si lo podemos copiarlo fíjense este es desde el ThinkPhone y lo vamos a pegar en las descargas de nuestro pc y aquí va listo ahora para asegurarnos lo que vamos a hacer es ya volver a la opción de ready for pc y lo vamos a abrir en nuestro PC para ver si efectivamente, ajá, y acá Hola, lo tenemos, corriendo, bastante el... bien, ¿No estás a lo que está este está en el está PC, pero queremos ver el video precisamente desde el teléfono a ver qué latencia tiene. Uh -huh. Entonces, está, está bastante bien por ejemplo, yo mucho. ¿Qué pasa si a está nivel en de calle? conexión lo estamos viendo en, desde en el, el teléfono funciona súper y vamos eh, a, a hacer un una ejemplo, prueba más y es lo vamos a correr están al dos veces sí. las... que bien amigos, el teléfono está conectado siempre, a siempre de pues, está conectado bueno, no, se conectado Bastante bien. Ya empieza a ser un poco molesto, pero fíjense, cabe la posibilidad de hacerlo y vemos que las opciones de convergencia funcionan. Ahora, vamos a llevar a, a Word un poco más allá. Vamos a decir que no, no lo guarde. Y vamos a traerlo, fíjense, aquí estamos en el phone vamos a traer el video, no sé qué vaya a hacer, Word, cuando lo intent intente, creo que no me va a dejar así, arrastrarlo, vamos a ver si me deja copiarlo, no sé si Word va a resistir esto, pero, pero obviamente Word no lo soportó, igual los casos de uso están muy interesantes, se puede hacer todo, e inclusive puedo recibir las notificaciones de mi teléfono en el pc muy pero muy interesante muy pro las opciones de ready sí. for estoy duplicando lo que pasa en el teléfono en pantalla bueno algo que me habían pedido que hiciera era que intentara jugar jugando en pantalla grande pues esta podría ser una opción y cuadrar precisamente el escritorio ¿Mm? acá está la, la duplicación pero debería poder ajá, ampliarlo, listo, aquí ya lo tengo ampliado y vamos nuevamente a jugar y fíjense ya lo veo en pantalla grande, ahora en este caso es súper recomendable tener un buen joystick para que la experiencia sea mejor, para todos los que querían usar Juegos de Android en PC, aquí se ve. Ahora, aquí por ejemplo estoy haciendo algo diferente y eso estoy jugando en el pinfon pero también tengo el escritorio del teléfono abierto aquí. Si ¿Sí ven, entonces estoy sacando el máximo provecho de los recursos. Jugar acá, explorar acá y ver archivos inclusive de mi pinfon aquí. En el PC. Recuerden, ya tomamos la foto, vemos todo lo que hemos hecho ahí y podemos seguir jugando. Lo único que sí voy hacer es bajarle un poquito el volumen. Si yo tapo acá el parlante, se encasilla el sonido bastante, se encajona. Desde el PC, eh, bueno, ya las opciones empiezan a flaquear. Un poquito. Vamos a ver. Bandeja de aplicaciones. Intento abrirlo nuevamente. Reanudar. Ah, bueno, mentira, sí, sí me deja. Ahorita en un principio mientras estaba cargando no me estaba dejando bien, pero fíjense acá ya lo puedo hacer. Y con el teclado controlo mi carrito. Y si quisiera volver acá, ajá, le digo dónde reanudar. ¿Listo? Desconecta el teclado Y reanuda Convergencia bien interesante Ajá. Bueno, acá ya no tengo más turbo Pues precisamente no, no me está dejando Pero sí Listo, y para probar la cámara del ThinkFone Fui y grabé algunos videos Aquí los tengo Lo que voy a hacer es voy a arrastrarlos a mi PC fíjense, aquí veo desde mi ThinkPad como si fuera un disco externo, el ThinkFone y voy a ir a copiar dichos archivos aquí veo los videos grabados y los voy a arrastrar a las descargas de mi PC fíjense, está copiando y la prueba de fuego será efectivamente no solo la velocidad, sino que los archivos lleguen allá con la integridad del caso. Y vamos a ver en las descargas. Vamos a abrir uno. Sí, efectivamente este lo copia allá. Vamos a ver este. Sí. Y ahora solo nos resta editar el video. El final de esta reseña del Tinkphone teníamos que grabarlo obviamente en el Tinkphone para mejorar la cámara tiene muy poco zoom, con esa configuración que tenía el set de cámaras posteriores los usuarios esperarían que tuvieran muchas más opciones, la navaja de opciones que tienen muchos de los teléfonos de Motorola en este caso no fue así pero bueno hay que hacer algunos sacrificios a cambio de esas novedades de convergencia, de seguridad, de estabilidad que trae la opción de Think to Think del ThinkPad, el diferencial competitivo que tiene el Lenovo al haber adquirido a Motorola y compartir todas esas opciones de resistencia con la fluidez de los smartphones de Motorola. El ThinkPhone para las empresas puede llegar a ser uno de esos teléfonos Zero Touch porque se puede configurar a distancia, que además hace parte del programa de Android empresarial y les da a las empresas todo ese universo de opciones de configuración y de seguridad que necesitan para tener algo de paz mental en estos tiempos en donde los usuarios quieren trabajar desde sus dispositivos, no solo desde la oficina, sino desde la casa o donde puedan gracias a este nuevo normal y a esta itinerancia que se está dando en la fuerza de trabajo es una gran opción el problema es que puede llegar a resultar un poco costoso pero como dicen por ahí el que tiene pal whisky debe tener para los hielos y por lo mismo aunque las cámaras no son nada fuera de la normal creemos que la oferta es muy integral está llegando a un mercado muy interesante y antes de lo que anunció Google ayer en el I.O., pues está trayendo una convergencia que solamente los usuarios de dispositivos como los de Apple, como algún, en algunos casos los de Samsung, pero pues la convergencia es un poco diferente y los de Huawei pueden llegar a tener en el mercado. Así que muy bien Motorola, muy bien Lenovo y definitivamente es una opción a considerar para el mercado empresarial. Music <laughs>